Hoy tenemos una muy importante, muy interesante porque está con nosotros un personaje de la televisión que ya no es un personaje de televisión local, es un personaje de televisión nacional. Se trata de Roberto Neris, que está con nosotros, el primo. Dime, primo. ¿Qué? Buenos Amado, días, Roberto. O sea, ¿tú, tú te pusiste eso del primo por, la, por el tema de Juan Luis Tiene un tema que dice que ah, tiene tengo un, primo un primo que sí, sabe un primo, de todo. No. Eh, primero, buenos días. Buenos, buenos días, días Mar, Roberto. Bueno, Carolina, Yerjan, me siento sumamente ¿tú? cómodo ¿tú? aquí ¿tú? en mi casa ¿tú? ¿tú? ¿tú? y ¿tú? en ¿tú? este ¿tú? espacio eh, de mañana. El tema del primo, Amado, nace eh, cuando el proyecto El Toque de Queda, que se transmitía de 10.30 a 12 de la noche, eh, estaba muy de moda Carlos Batista con el tema Mi Hermano, Mi Hermano. Mi hermano. Ah, sí. Sí. Un día yo, un televidente, llamó al programa y casualmente un buen amigo, y dije en vivo, ese es mi hermano. Luego llamó a una persona y me dice, Roberto, eso es de fulano, mejor ponte el primo. Digo, no, pues está bien, de aquí adelante yo soy su primo. Y así nació el mote y ya la gente en la calle eh, nos dice todavía el primo. Y, y es como, original. Y en también. el Cibao, como todos somos familia, de una forma u otra, pues no lo veo con malos ojos. Bueno, mire, el toque del mediodía... Está nominado a los premios Soberano como programa de variedad, ¿verdad? Entretenimiento. De entretenimiento, perfecto. Es la primera vez que un programa producido, nacido, criado, revolcado y producido en San Francisco de en la televisión local, está a ese nivel. Porque ustedes saben que eh, la gente del Soberano únicamente creían que el Cibao era Santiago. Pero ya nosotros por primera vez lo estamos. Cuéntanos de eso, Roberto. Bueno, Amado, déjame decirte que el proyecto, el toque del mediodía, nace en su primera etapa como el toque de queda. Uh -huh. El toque de queda duró unos 17, 18 años, transmitiéndose de 10:30 a 12 de la noche por esta misma planta Telenor. Y era un programa de entretenimiento variado, eh, donde se presentaban, bueno, desfilaron la mayoría, los principales artistas hoy, eh, colocado en el top de la música dominicana, tanto merengue, salsa y principalmente también lo que tiene que ver con el género urbano. Luego de allí, eh, hace unos siete años, eh, quisimos hacer el crossover a un programa ya eh, con otra temática, con una revista con entretenimiento, noticias, políticas, sociales, y lo llevamos a otro horario, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, que es el horario... ...que estamos eh, actualmente por este Canal 10 de Telenor... ...que además, Amado, nuestro espacio... ...tiene eh, la misma fecha, o más, algunos ocho años, 9, ...transmitiéndose a través del 1014 de Canal América para Estados Unidos... ...donde tenemos una gran teleaudiencia. Eh, proyecto también se transmite a través de Telenor, Canal 10, Canal 310... ...interconectado con muchos sistemas de cable a nivel nacional... ...y nuestro canal de YouTube, el Toque de Mediodía TV... En, en esta plataforma, como también en nuestro eh, fanpage de Facebook y otras como Twitter, Instagram y ahora TikTok también, que tenemos nuestro proyecto. Es decir, que hemos hecho una metamorfosis y ya hemos completado unos 20 años con el proyecto, el toque del mediodía. ¿Cómo Acroarte eh, en esta versión de Soberano no toma en cuenta? Hace muchos años nosotros venimos haciendo cobertura de de premios Casandra, luego ya premios Soberano, y de hecho tuvimos varias reuniones con algunos presidentes de Acroarte para traer una filial a San Francisco de Macorís, tomando en cuenta lo que tú mencionabas, Amado, de que nuestra, nuestro pueblo, eh, siempre, no nuestro pueblo, muchos pueblos y provincias del país, siempre eran excluidos a las nominaciones de a premios soberanos, y a Croarte Filial Santiago, que tiene su filial mayormente tomado en cuenta los programas de Santiago. Entonces, esta apertura hace mucho que se viene trabajando, pero que no se había consolidado. Recientemente, eh, luego de la pandemia, eh, se pusieron en contacto con nosotros. Nosotros estamos en otro proyecto no enfocado a premios, aunque los premios no son malos, los premios ayudan a comprometerte. Eh, nos llamaron y nos dijeron, Roberto, mira, tu programa os reúne todas las condiciones, una trayectoria, un contenido, que no solamente lo hacemos un contenido a nivel local. El contenido que hacemos hoy en día en el toque de mediodía es un contenido nacional e internacional. Fíjate que hacemos cobertura de hechos que ocurren principalmente en la diáspora dominicana, eh, abarcando más lo que es Manhattan, el Bronx, donde hay más presencia dominicana, pero también tocamos tópicos a nivel nacional, claro todo lo que tiene que ver con las diferentes provincias, incluyendo nuestra provincia Duarte y nuestro municipio de San Francisco de Macorís. Roberto. Bueno, antes de continuar, okay, hay sí. que saludar a sí, Yerian sí. que ya se integra al programa en el día de hoy, después de esa semana saludable y del domingo, el día de ayer, el cierre. Aquí está. Grandioso cierre. Felicidades. Gracias, gracias, Amado. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, sí. todo el equipo de producción. Buenos días, Roberto Neri, ¿verdad? que está aquí acompañando del toque del mediodía, a la familia también a la cual pertenecemos, eh, con una sección los lunes y los jueves. Un placer tenerte aquí, Roberto, y saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de televisor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Roberto, Roberto. te iba a preguntar, o te voy a preguntar, ¿qué significa para ti, eh, porque ya son dos décadas, vamos a decir, propiamente trabajando en los medios, ¿qué significa para ti el hecho de ser premiado eh, en esta ocasión que es la primera para San Francisco de Macorís y para toda la región, podríamos decir. Sí. Primero quiero unirme a la felicitación a, a nuestro querido hermano y amigo Yerjan por un éxito que comenzó desde el primer día. O sea, Semana Saludable nació con éxito porque es un tema que educa, es un tema que va con lo que es nuestra salud, además integra a la familia. Así que sí. felicidades y allá en la antigua de verdad que nos sentimos todos identificados con este éxito mira Carolina ojalá que, bueno nos, que sentimos puede, premiados, <risa> claro, nos sentimos claro. premiados es un gran logro nos sentimos premiados por eh, lo siguiente como dijo Amado, es el primer programa de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, de producción local que está nominado a los premios soberanos, ya para nosotros eso es un premio es un voto con el cual 10, 15, 20, 30 años, eh, hay que mencionar que el primer programa que se nomina a los premios soberanos es el Toque del mediodía, ya con eso para nosotros es un premio. ¿eh? Ahora bien, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos sumamente eh, satisfechos por la trayectoria, así como tú mencionas, de dos décadas y dos años, tenemos 22 años en los medios, eh, y como muchas veces dice eh, nadie es profeta en su tierra el toque de mediodía ha sido reconocido a nivel nacional, a nivel internacional en el caso de nosotros como comunicadores también hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional también a nivel local el proyecto del toque de mediodía eh, ganó los premios que se han hecho a nivel eh, de la gala franco macorizana SFM Magazine eh, hemos sido reconocidos por eh, el Ministerio de la Juventud y bueno, por ahí, como dicen, María se va pero a nivel nacional este eh, premio que es el más alto, el más importante que tenemos en la República Dominicana pues no es una nominación al toque del mediodía la hemos acogido como una nominación a todos los programas que se realizan en las provincias de Duarte decía con Amado fuera del aire que quizás porque este programa no ha sido nominado no a este no los programas que se hacen en 32 provincias, que se hacen con calidad y con nivel, muchos programas. Quizás otros no, no tienen la calidad de estar nominados, pero hay muchos que sí, en las diferentes provincias de la República Dominicana. Pero esta es la apertura que hace Acroarte. Exacto. Sí. Por el cual quiero agradecer y felicitar a Acroarte Filial Santiago, para lo que tiene que ver con la provincia eh, del Cibao y Acroarte eh, en ya a nivel nacional, pero está la filial de, de, de Estados Unidos principalmente en Nueva York está la filial de, de Miami entonces, ¿qué sucede? que esos miembros, yo entiendo que este año, comenzaron a hacer esa apertura y ya en un futuro programas como este con la calidad que se hace y se produce y otros programas de provincia podrán estar nominados en los renglones que la filial de Acroarte Santiago o la Acuérdate Santo Domingo, o la de Miami, o la de Nueva York, entienda. En el caso de nosotros, estamos nominados como programa de entretenimiento eh, diario eh, de provincia. Eh, todos los programas entretenemos. De hecho, en la génesis de los medios de comunicación, está educar, entretener e informar. O Esos sea, son tre los tres pilares de, de un medio de comunicación o de un comunicador. Eh, y nosotros, eh, la producción que rea realizamos ahora, conjugamos esas tres variables. ¿Por qué? Porque hacemos una revista de dos horas y realmente no podemos dos horas pasárnosla, quizás eh, a un solo público, o sea, analizando temas políticos y llevando lamentablemente la realidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Hay que llevar algunas, por ejemplo, los viernes principalmente, nosotros llevamos todavía... Artistas, y hacemos, no a, a cantar, porque ya la televisión cambió. Eso de tú llevar a artista a cantar casi no es lo que la gente busca, porque para eso están plataformas como YouTube y otras. Eh, pero sí a llevarle al artista y que la gente conozca de ese artista. Por ejemplo, te llevamos un Fernando Villalona y no vamos a hablar y vamos a poner a cantar a Fernando Villalona, porque todo el mundo conoce las canciones de Fernando Villalona. Ahora, te hacemos una entrevista para que tú sepas de dónde viene, qué hace, qué está haciendo, eh, su vida personal, eh, su vida familiar, su vida eh, en, en los medios de comunicación, su vida eh, eh, en la política. Entonces te llevamos a otra faceta, pero ahí estamos entreteniendo e informando. Entonces por eso ya eh, dentro de, lo, de la categoría que la cogemos y la estamos celebrando, porque es como hemos dicho, esto abre la apertura de muchos programas que se identifican en la misma posición que nosotros y ojalá que de aquí en adelante se sigan nominando programas de diferentes. Roberto, eh, no es improvisado, ¿verdad?, nada de, de lo que tú haces más de 20 años en la televisión. Incluso muchos vaticinaron, ¿verdad? Eh, el desplome, ¿verdad? La, la desaparición de tu programa en poco tiempo creo que Amado lo había dicho yo, sí, yo dije ¿verdad? públicamente no, que en una Amado fue benevolente, sí. seis yo, meses yo dije no, a... Roberto no va a durar seis meses ahí. hubieron algunos que dieron tres meses tres para meses. el proyecto El, el, el Toque de que ¿cómo ha sido esa trayectoria? O sea, porque menos. Hay, momentos, hay momentos que en los proyectos tú dices no sigo más, no vale la pena <ríe> o me cansé eh, por las razones, la verdad eh, eh, por los factores incluso especialmente los humanos ¿cómo ha sido eh, esa trayectoria de Roberto Neris, en el primero en el toque de queda y ahora en el toque del mediodía durante más de 20 años. Mira, Yerjan, eh, tú has sido parte, eh, hace muchos años, has estado cerca de nosotros, has visto, y como tú, mucha gente, Amado, también eh, Carolina, porque somos uno de los programas que tiene mayor tiempo en el aire, ininterrumpido. Para mí ha sido fácil. O sea, si te puedo decir que... Eh, ha sido difícil, ¿no?, porque es algo que nos gusta, nos apasiona y siempre lo hacemos con respeto. Nos preparamos para estar en los medios de comunicación. Yo tengo 22 años a nivel personal, pero antes de eso duré unos casi tres años en preparación, antes de, de pararme frente a un micrófono. Y nos preparamos precisamente porque íbamos con todo, visualizando lo que hace 22 años aquí en San Francisco de Macorís no existía, que era la variedad de programas que hoy tenemos, el valor que tienen los medios de comunicación aquí en San Francisco de Macorís. Y visualizando esto, además de la parte económica, de que visualizamos que hoy en día podríamos vivir de los medios de comunicación. Entonces, tomando todas esas... O sea, que tú estás facturando bien. Sí, yo siempre... <risa> yo desde, sí, que, sí, desde sí. que comencé, te digo esto, amado. Por ejemplo, yo pensé que comprábamos mercados, Totalmente fuera sí. de, de chelcha, porque eso era ya programa de sí, educación recuerdo, recuerdo. y asesoría. Sin estar graduado de marketing, apenas con un segundo año en la universidad, yo me convertí en asesor de empresas desde un programa de televisión. Y de ahí comenzó Roberto Nera a producir dinero del marketing sin estar graduado. Pero yo comencé en Super Canal pagando 3.500 pesos, un programa de una hora semanal, era los domingos. Y en facturación publicitaria yo tenía 13 mil, o sea que me estaban dando 10 mil hace momento. 22 años. Sí, en aquel momento. Y hasta el solo, gracias a Dios, todos los proyectos que hemos estado involucrados, eh, el toque de queda y el toque de mediodía, han facturado más de lo que se paga por la, por la renta. Y, y otras cosas que los medios ayudan a proyectar, porque esa fue la estrategia, yo como estudiante de mercadeo, yo decía, ¿y cómo demonios van a conocer a Roberto Nery. ¿Y cómo la gente va a saber de marketing? Si todavía vendía, se le hace difícil a muchos mercadólogos poder asesorar y trabajar en empresas locales. Y yo dije, bueno, la única forma es educar. Comenzamos a educar a empresas, pequeñas empresas, con nuestro espacio, con temas relacionados con marketing, economía, etcétera. Entonces la gente comenzó a ver el marketing con otros ojos y la necesidad que eh, tienen las empresas de tener una asesoría o un departamento de marketing para poder subsistir. Muchas de las que se llevando los consejos hoy en día están todavía operando. Otras que puedo poner de ejemplo porque desapareció. Yo criticaba en ese tiempo, 20, 22 años, al supermercado El Palacio. Yo le hacía un análisis crítico a nivel de marketing y era uno de ellos, recuerdo, que era el, el parqueo. Le decía que tenían que visualizar que si no hacían parqueo para sus clientes iban a desaparecer. Ahí, tú, ahí está la, ese Roberto, resultado. ¿cómo es un día normal de la producción, no de la presentación y vista al público, sino de la producción, del toque del mediodía? ¿Qué tú haces por la mañana a las... ¿A qué hora te permiten tirarle de la cama? ¿Siete de las <risa> No, yo, yo me levanto a las 6 de la mañana. Exacto. ¿Cómo, sí. ¿Qué hace Roberto Neri a partir de ahí? Para que al mediodía su programa salga con la calidad que ha merecido una, una nominación. Mira, eh, lo primero es, Amado, que nosotros no hacemos el programa día a día. Ya la producción de esta semana ya está lista. Invitados, lo que va a ser, lo que se va a colocar, las imágenes, eh, los temas eh, que se van a abordar en el programa. Tomando en cuenta que como un programa en vivo te permite tú tocar el día a día, lo que sucede al instante. Tenemos segmentos, eh, algunos que se están llevando al pie de la letra otros quizás no están por asunto del cambio que se ha dado en los últimos meses en el programa pero hacemos una producción ya prácticamente con una semana por antelación tenemos un equipo de producción por ejemplo tenemos a Ismelka tenemos a Israel que trabajan en la producción yo también trabajo en la producción y ya los talentos entonces un chat que tenemos se le explica y se le dice las cosas que van a estar presentes en el programa cada quien tiene eh, eh, la oportunidad de plantear el tema que va a tocar y en base a eso también la producción hace los trabajos tenemos eh, segmentos eh, colaboradores, y el jam por ejemplo que están con nosotros en la parte educativa en lo que es el derecho temas eh, ligados a lo que es eh, lo que sucede día a día y, y lo abordamos de una forma profesional tenemos segmentos políticos está Iván Oscollado está también César Fernández eh, tenemos el segmento político, tenemos lo, lo de último minuto y tenemos los temas centrales, así como también las entrevistas centrales. O sea que para mí ya yo me levanté esta mañana y la producción de hoy está hecha. Claro, te reitero, hay cosas en vivo, por ejemplo, sí. está el caso que se dio el fin de semana, el tema con el caso Calamar. Los hallamientos. Yo sí, los hallamientos. Entonces ya eh, la producción que teníamos eh, para hoy ya eh, le añadimos, le, le tenemos que añadir el tema de calamar. ¿Qué es tentativo eh, esa parte de la actualidad del día a día, de lo que pasa? Si no, tenemos un segmento de último minuto que lo que sucede, pues automáticamente lo insectamos a la producción. Pero tenemos un eje conductor que se hace día a día, que eso nos facilita ¿no? lo que es eh, eh, dormir tranquilo, levantado tranquilo, Exacto. sin mucha presión. Roberto, eh, de manera final... Con tu experiencia eh, de, to de todos estos años, la cantidad de jóvenes y personas que han pasado por tu espacio, muchos, muchos talentos que hoy día están en diferentes eh, lugares a nivel eh, de la televisión y demás. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esos jóvenes que tienen interés, que hay mucho, pero que no encuentran el mecanismo para poder llegar a los medios? Sabemos que es sumamente difícil poder encontrar esa oportunidad eh, donde hay donde es muy limitado porque no hay tanta espacio para tú poder participar. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esos muchachos y muchachas? A los que estudian periodismo, a los que están en la escuela de locución, a los que quieren llegar a la televisión. Mira, lo primero es que nosotros desde que comenzamos los medios siempre macuñamos a una frase que dijo el extinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti pregúntate lo que tú puedes hacer por él. Y desde allí siempre, yo no he pensado lo que República Dominicana, lo que San Francisco de Macorís puede hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por, por nuestro pueblo, por nuestro país. ¿Por qué te digo esto a, a, a sazón de lo que tú me preguntas del mensaje? Porque muchas veces los jóvenes están esperando qué le van a dar, qué le van a ofrecer. No, no, no. no. Usted tiene que salir a usted dar de lo poco lo mucho que usted tiene. Y usted va a ver que la visión de vida va a cambiar. Cuando usted se pone en una posición de que usted es el que da, no el que recibe, pues eh, los proyectos de usted van a ser mucho mejor Cualquier tipo de proyecto, empresarial, comunicacional, familiar, siempre vaya con la visión de usted dar, de dar lo que usted tiene. No deja recibir. Y esto puede eh, marcar una diferencia mentalmente a la hora de usted arrancar un proyecto. Muy bien. Bien, gracias señores. Gracias a Roberto Neris, el primo sí, gra gracias padre a... y mentor del toque de queda y luego del toque, toque de... del mediodía. Hay de mercados. Hay ah, de mercados. Sí. Y programa que este último que está nominado a los premios. Sí. Soberan Antes de eh, agradecerle a la producción, a, a ti Amado, una persona a cual siempre lo hemos catalogado como uno de, las, de los comunicadores mejor informados. Y, y educado en la comunicación. Y el que ha sido parte de nosotros hace muchos años. Carolina, que también eh, se insertó y hace un trabajo magnífico en lo que es eh, este programa eh, de mañana. Mi casa, Telenor, que ha sido eh, cómplice de todas las loqueras que nosotros nos <risa> hemos inventado en, en lo que es la comunicación. Eh, Telenor ha sido eh, parte de la comunicación de San Francisco Macorís, de talentos que han pasado por nuestras manos, y si pasa por nuestras manos, pasa por la mano de Telenor, que hoy en día están, como tú dices, a nivel local, nacional e internacional, viviendo de la comunicación. Así Porque es. de la comunicación, eh, lo más bonito, aparte de educar, entretener informar, es que también se puede vivir. Sí, Así es. Sí, sí. Señores, gracias a Roberto Neri por estar Excelente. con nosotros. Ya escucharon ustedes, le auguramos muchos éxitos, y yo espero que ese premio llegue a San Francisco, por supuesto, porque se trata de un programa de calidad y un programa hecho con delectación artística. ¿eh? Mi hermano, ¿eh? amado, un placer como siempre.